vincular una cuenta de instagram y un número de whatsapp a facebook la verdad es muy sencillo ¿Qué es lo que tienes que hacer en tu página principal de facebook en la parte superior vas a encontrar esta banderita donde dice páginas vas a dar un clic ahí y vas a acceder a tu página principal o a tu fanpage pero también a lo mejor lo tengas en la parte izquierda y vamos a dar un clic ahí para acceder dentro de este panel vamos a dar clic en configuración ahora clic en cuentas vinculadas aquí tenemos instagram Simplemente vamos a dar clic en conectar cuentas y automáticamente vamos a seguir los pasos que se nos sugiere. Para WhatsApp es exactamente lo mismo, simplemente vamos a seguir los pasos para conectar nuestras cuentas. ¿Ves? Así de sencillo.